Ok, compi, ¿quieres saber cómo obtener la nueva armadura, el nuevo paquete y un montón de recursos para tu cuenta? ¿Todo completamente gratis? Pues estás en el lugar correcto, así que quédate hasta el final para averiguarlo. Esta información vale millones. Y bueno, bueno muchachos, esto ya lo había publicado yo en mi Twitter De cómo ganar todo esto Pero bueno, ya que los que no me siguen en Twitter Pues ahí está la invitación Se pueden enterar de todo más fácil, más rápido Unas horas antes de que lo suba a Ese canal y nada chicos Para conseguir todas estas Cosas que les dije al inicio Que ahora se las voy a especificar Un poco más está la armadura nueva Están 500 lombinitas 300 respawnitas comunes 100 respawnitas raras 50 respawnitas Legendarias Más 300 de oro y más 50 mil de dinero Que eso en realidad a nadie le importa Porque todos lo tienen pues para conseguir todo esto, Respawnables, la cuenta oficial de Respawnables ha publicado en Twitter y creo que también en Facebook. Una, eh, un, una especie de sorteo donde ustedes pueden participar Les dejaré todos los links acá abajo en la descripción Y bueno chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Pues lo que tienen que hacer es un fan art Es cualquier tipo de arte, un dibujo, una, una edición Una especie de, eh, de imagen editada que tenga que ver... Con navidad y con respawnables, así de fácil Con la feliz navidad, con la alegría de la navidad Así que nada, quiero que se inspiren ahí para participar Y bueno chicos, solo tendrían que hacer eso Tendrían que hacer un dibujo, una imagen editada, lo que sea Un video eh, artístico, yo que sé Y ponerlo en las publicaciones de Respawnables En los comentarios de las publicaciones Y pues nada, está bastante fácil, espero que participen Ahí está la invitación Participen, probablemente yo también participe, aunque eso digo todos los meses y a la final me da pereza hacer el, el, el arte para, para los concursos. Pero bueno, ahí está la forma de participar, ya lo saben. Eh, les dejaré los links por acá abajo, las publicaciones de Restfam por acá abajo para que vayan al link y puedan participar. De una vez. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya sido de utilidad. Ya saben. Síganme en Twitter. Para enterarse de todas las novedades. Como esta. Mucho antes. En unas horas antes. De que lo suba a este canal. Y nada chicos. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de su agrado. Este video. Y nada. Un saludo a todos. Un saludo a los viejos. Y nos vemos. Hasta la próxima caíste